Métodos Aproximados 1, método WKB. Pero en realidad, bueno, a mí me gusta bastante este capítulo porque además de, de este, mostrar todo el desarrollo de este método de aproximación que se llama WKB, ya les diré por qué, eh, la segunda parte del capítulo tiene mucha física interesante. Yo espero que les guste, sobre todo por las aplicaciones, que son algunas de ellas Realmente inesperadas porque nos llevan de lo micros ultra microscópico cuántico a lo hasta, hasta lo mesoscópico. Bueno, entonces este el capítulo empieza en la página 149. Ya, ya la había puesto pero la perdí. 149. Sí. Lo voy a compartir. Aquí la tienen. Muy bien. Ya hay un, nueve alumnos. Son diez y diez. Bueno, pues espero que los otros se vayan sumando pronto para que no se pierdan la primera parte de la clase. Entonces, bueno, eh, debo decirles que en cuanto Schrödinger publicó su ecuación, en, en uno de sus cuatro famosos trabajos de 1926, eh, la gente empezó a, pues a tratar de usarla para um, diversos, resolver diversos problemas eh, típicos de la física atómica eh, con la esperanza de, pues de ver que sí funcionara esa ecuación y que describiera correctamente los fenómenos que se observaban en aquella época. Más allá de, por ejemplo, la estabilidad atómica, las transiciones entre niveles, etc. Pero pues se encontraron con un serio problema. Bueno, dos problemas, pero están relacionados. Uno de ellos es que la ecuación de Schrödinger, a pesar de ser una ecuación lineal para la ¿Para su solución, para la función? Sí. Pues es una ecuación diferencial que en pocos casos tiene solución exacta. O sea, solamente para ciertas formas de la función V de X o V de R, función del, del potencial como función del, de la posición, hay la, la ecuación de Schrödinger tiene solución exacta. Y bueno, aparte ya saben ustedes que hay que poner a la Psi sí, las condiciones típicas de la física, las condiciones a la frontera, la de normalizabilidad, la de continuidad, la de continuidad de su derivada, etc. ¿no? Bueno, entonces ese era un problema que para muy para casos muy, muy contados, la, esa ecuación diferencial, llamada ecuación de Schrödinger tiene solución exacta, analítica. Y bueno, en aquella época no se pensaba más que en soluciones analíticas, porque no se tenían las, las facilidades que de cálculo que se tienen hoy en día para eh, este, encontrar soluciones numéricas, ¿no? Entonces, si una ecuación no tenía solución analítica, pues estaban amolados los físicos. Ese era un problema. Pero hay otro problema, y es que en raras ocasiones se conoce la, la función de como función del, de la posición de manera precisa. O sea, piensen ustedes, más allá del caso de un átomo de hidrógeno aislado del universo, aislado de todas las otras fuerzas, pues se puede considerar un caso este, exacto en el sentido de que la B el, este, la función B pues, representa el, el potencial colombiano ¿no? entre el núcleo y el electrón, eh, pero la verdad es que el átomo de hidrógeno no vive aislado, está rodeado de otros átomos de hidrógeno o de otros elementos. Este, hay, hay muchas cosas que interaccionan, o sea, todo el entorno ¿no? que interacciona con el átomo. Hay campos electromagnéticos también, campos de otro tipo. Entonces, eh, pues eso de escribir, la ecuación, el átomo, de escribir el problema del átomo de hidrógeno como simplemente el problema del potencial colombiano del, del núcleo sobre el electrón, pues es una idealización. ¿no? Entonces, los potencial, lo, que, lo que quiero decir es que los potenciales reales, pues... En general son bastante más complicados y no se conocen exactamente. O sea, no podemos nosotros controlar al 100% el entorno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa eso? Pues que a fuerzas hay que este, asumir y reconocer que las soluciones de la ecuación de Schrodinger que se obtengan van a ser soluciones aproximadas. Eh, y eso significa que hay que saber aproximar. De hecho, la física en buena medida es el arte de hacer aproximaciones, o sea, de saber cómo y cuándo aproximar. De entender bajo qué condiciones, bajo ser, qué circunstancias la aproximación que estoy haciendo es una aproximación válida. Porque en, en determinada puede, circunstancia puede ser válida y cambia la circunstancia, por ejemplo, cambia el entorno o cambia, qué sé yo, este, el estado de energía o la temperatura a la cual tengo mi, este, mi, mi hago mi experimento en el laboratorio o lo que sea. Y, este, y eso puede ser que la aproximación que hice deje de ser cierta. Entonces, hay que saber aproximar. Y este capítulo nos va a dar una idea de eh, cómo aproximar bajo ciertas condiciones. Esas son las que vamos a ver. Bajo qué condiciones es válida la aproximación que se introduce en este capítulo. Ahora les decía, este, en el, desde el momento en que salió publicada la ecuación de Schrödinger la gente empezó a usarla y se dio cuenta de que en efecto había que desarrollar métodos de aproximación. Y, tres, y eso estaba en el aire. Tan es así que tres personas de manera independiente en diferentes países, Gregor Wentzel en Austria, eh, Henry Kramers en Holanda y Leon Brillan en Francia, en el mismo año de 1926, cuando salió publicada la elección de Schrödinger, de manera independiente llegaron a, a desarrollar este método de aproximación que vamos a ver en esta clase, y por eso se le conoce con, el, con las siglas de sus apellidos, WKB, Pencil, Kramers Brillon. Bueno, también se le llama aproximación semiclásica, y la razón de ello es precisamente que solamente bajo cierta condición, cuando el sistema se dice que se acerca a una situación clásica, es cuando la aproximación es válida. O sea, este, tenemos que, esa es, es parte del desarrollo, entender bajo qué condiciones este, se puede usar. Entonces, empezamos escribiendo la ecuación de Schrödinger y aquí en el libro se empieza de una manera muy general, en tres dimensiones, ¿verdad? Para cualquier problema eh, de fuerza conservativa o conservadora, o sea, este, cuando la fuerza se deriva de un potencial, de una función potencial, ¿verdad? se conserva la energía y entonces se puede escribir la ecuación de Schrödinger. Es más, se escribe como una ecuación independiente del tiempo. ¿verdad? No Se está suponiendo que el estado no evoluciona, que el potencial no depende del tiempo, depende solamente de la posición y que el sistema se encuentra en una situación estable, estacionaria, que no, no evoluciona con el tiempo. Entonces podemos usar la ecuación de Schoenger independiente del tiempo. ¿Y qué es lo que se hace para desarrollar este método? Se empieza por hacer un cambio de función. Recuerden ustedes que la función psi es una función compleja en general, o sea que tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿verdad? Entonces, escribimos la psi como la exponencial este, de I S entre H barra si sí, igual a E a la IS entre H barra. ¿Y por qué se escribe así? Bueno, ustedes podrían decir, este, no hay razón realmente para darle esa forma, parece una forma caprichosa. Podríamos empezar por escribir sí, igual a E a la IS. ¿Por qué meter la H barra? Bueno, después... Este, a lo mejor este, los autores Benzel, Kramer y Villán empezaron por escribir E a la IS, pero luego se dieron cuenta de que convenía ya de una vez meterle a H barra. Entonces, hoy en día, ya por convención, en todas las publicaciones, en los libros de texto, se escribe de esa manera. Sí, igual a E a la IS entre h barra. Y más adelante se entiende por qué. Y se introduce entonces esa expresión para la psi en la ecuación diferencial, en la ecuación 7.1. Y se va a llegar entonces a una ecuación diferencial que se ve bastante más complicada que la ecuación de Schrödinger. Pero bueno, veremos por qué. el laplaciano de psi contiene dos términos. Contiene un término que eh, depende del, gra del gradiente de ese al cuadrado y un término que depende del laplaciano de S, ¿verdad? Y eso hace precisamente que la ecuación resultante, la ecuación diferencial 73 pues en realidad se vea más complicada que la misma ecuación de schrödinger porque ya dejó de ser lineal, ¿se dan ustedes cuenta? O sea, mi nueva función es S. Yo hice un cambio de función de psi a S. Y resulta que lo que era una ecuación lineal en psi Ahora se ha convertido en una ecuación no lineal en S, inhomogénea además. Porque tenemos un primer término que es el gradiente de S al cuadrado, luego el segundo que es el laplaciano de S, y luego tenemos este dos que no dependen de la S, la B y E. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver a qué nos lleva, a qué nos conduce esa ecuación diferencial no lineal. Este, supongamos que el sistema se encuentra en un estado tal que el término H laplaciano de S, o sea, el único término que contiene H barra en mi ecuación no lineal, sea mucho menor que el primer término, el gradiente de S al cuadrado. ¿Por qué hago eso? Pues porque observo que en la ecuación diferencial hay un solo término, que depende de la constante de Planck, de H barra, que sabemos que es una, un parámetro muy pequeño, ¿no? Y que es el que me, me está recordando que estamos tratando con un sistema cuántico. O sea, si no fuera por ese término, si pudiéramos eliminar ese término, el término de medio en la ecuación, el único que contiene H, tendríamos una ecuación aparentemente clásica, ¿no? Donde no hay H barra. Tenemos gradiente de S al cuadrado entre 2M más B igual a E. Es una ecuación clásica. Entonces, lo que echa a perder las cosas, digamos, lo que, lo que, lo que la, la huella pues, de, de, de cuántica eh, reside en el término que, tiene, que contiene H barra. Bueno, supongamos que, que el sistema se encuentra en un estado tal que ese término es pequeño comparado con el primero. Si eso es cierto... O sea, si fuera despreciable de plano, tendríamos pues una ecuación que no contiene H barra y que puede, que sí podemos resolver. La ecuación 75 es una ecuación que podemos resolver y que además en mecánica, en mecánica clásica se resuelve. Se resuelve es es una ecuación común de la mecánica clásica. Es lo que se llama la ecuación de Hamilton Jacobi. Aquí la pusimos independiente del tiempo. Normalmente la ecuación de Hamilton-Jacobi, en vez de la E, del lado derecho contiene parcial de S respecto de T, o sea, un término que depende del tiempo. Pero aquí estamos con las ecuaciones, este, con, con en condiciones en que no hay variación temporal y entonces pues, no aparece el tiempo. Este, tan es así que esta es una ecuación de la mecánica que ustedes simplemente por, con el Identificando el, la, el gradiente de S como la cantidad de movimiento, el vector P, se darán ustedes cuenta de que en efecto esa ecuación 7.5 es P cuadrada entre 2M más B igual a E. O sea, es la ecuación de la suma de la energía en sus componentes cinética y potencial. O sea, eso los conduce inmediatamente a identificar el gradiente de S con el, la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la ecuación, de la cuántica, la primera de esa página, es una ecuación que se parece a la ecuación de hamilton jacobi clásica, pero que tiene un término adicional que sí depende de H barra. Entonces cuando ese es pequeño, la, la, la solución cuántica del problema debe acercarse bastante a la solución clásica. Ese es el razonamiento que llevó a estos autores a desarrollar este método de aproximación. O sea, busquemos una, solu busquemos una solución que se, se aproxime a la solución clásica. Entonces, la solución clásica a la solución clásica le vamos a poner un subíndice. ¿no? Entonces, la solución clásica la ponemos S0, la solución de la ecuación 75. Y ya sabemos que el gradiente de ese cero es la P, la P clásica, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a escribir S, nuestra función, como es el, una suma de términos. El primero es el clásico, ese 0 El segundo lo hacemos depender linealmente de H. Y le vamos a poner la I porque, por convención, porque resulta a la larga que conviene ponerle de una vez la I. Entonces va a ser S0 más IH barra S1. El, el siguiente término, la siguiente corrección sería del orden de H barra al cuadrado, etc. ¿De acuerdo? O sea, estamos haciendo un desarrollo en serie de potencias de H barra, ¿verdad? Con el primer término que no contiene a H, que es el término clásico, la solución clásica. Por eso se llama semiclásico el procedimiento, o se habla de una aproximación semiclásica, porque nos estamos acercando a la solución clásica que ya conocemos, si sabemos integrar la ecuación 75 ¿no? p cuadrado entre 2 n más b igual a e. Bueno, entonces escribimos ese cero como una serie de potencias, de términos, en potencias de h barra, y eh, sustituimos esa función S, esa expresión para S, en la ecuación eh, completa, en la ecuación correcta, en la que es cuántica, la primera de la página. Y vamos a, a obtener, en principio, una serie infinita de términos, ¿de acuerdo? Si yo escribo la S como una serie infinita, bueno, pues entonces todos esos términos van a aparecer en la ecuación 7.3 y van a aparecer además términos cruzados porque tenemos el gradiente de S al cuadrado y entonces se va a haber productos de S0 por gradiente de S1 y S2 por gradiente de S3, en fin, ¿no? Entonces, como que se sigue complicando el asunto. Ustedes lo pueden ver, la ecuación que sigue de la 7.7, pues ahí... Además de los puntos suspensivos, ustedes ven los primeros términos, como tienen términos cuadráticos que son eh, términos de gradiente elevados al cuadrado, productos vector este, escalares de gradientes, etcétera, etcétera. Y luego del segundo término, del término intermedio, pues tenemos la placiano de S0 más H barra laplaciano de S1, etcétera, etcétera. Y luego los otros dos términos que son B menos E. Bueno, pero. Esta ecuación tiene una gran ventaja y es el hecho de que hemos este, obtenido una serie de términos, algunos de los cuales no contienen h para nada, otros contienen h a la primera potencia, otros h a la segunda potencia y así. Y como la expresión que yo introduje allí para la S es una expresión donde la dependencia en H es explícita, o sea, lo que quiero decir es que ni S0, ni S1, ni S2, etcétera, contienen H, sino que la H es solamente este, está contenida como está explícitamente expresada allí. Eso significa que yo puedo separar todos los términos y agruparlos, en los que tienen la misma potencia de h barra. Entonces, los que no tienen h barra para nada, los agrupo y esos este, se tienen que cancelar mutuamente. ¿De acuerdo? Eso da lugar a la primera ecuación del grupo 7.8. O sea, los que, términos que no contienen h barra me dan la ecuación que ya conocemos, la clásica, ¿verdad? Gradiente de C0 al cuadrado entre 2M más B igual a E. Ya conocemos su solución. El gradiente de C0 es la cantidad de movimiento P, ¿verdad? Entonces tengo P cuadrada entre 2M más B igual a E. Y pues de ahí ya yo puedo despejar la P en principio, aunque hay que tener cuidado porque la P cuadrada pues es el cuadrado de un vector, ¿verdad? O sea, es un producto escalar. Entonces, este, no necesariamente significa que conocemos la P como vector. Para problemas unidimensionales no hay problema, pero si estamos tratando con problemas en tres dimensiones, pues el conocer la P cuadrada, como raíz de 2m por b menos m menos b, no significa conocer el vector P, pero bueno, eso lo vamos a ver posteriormente cómo se maneja eso en, en el caso cuántico. El caso es que este, suponemos conocida la, ecuación, la solución de la ecuación 78 A, es la solución clásica. Si, si la P como función de X se deja integrar, nos da la S0, ¿sí? Porque la S0 es la raíz, la integral de la P, diferencial de X. Bueno, conociendo la S0 o conociendo el gradiente de S0, lo metemos en la segunda ecuación, que es la que se obtiene de agrupar todos los términos, que es, van multiplicados por h barra a la primera potencia, que solamente son estos dos términos. Gradiente de S0. Gradiente de S1 menos un medio placeno de S0. Entonces, como ya conozco la, el gradiente de S0, lo conozco porque de la 78A, lo sustituyo en la 78B, ¿verdad? El gradiente de S0 y su, su divergencia laplaceno de S0, ¿Y qué obtengo? Pues la única incógnita es gradiente de S1. Otra vez tenemos el problema de que aquí tenemos un producto escalar. Entonces, en tres dimensiones, conocer este el producto escalar no significa conocer cada vector por separado. Pero bueno, ya veremos después cómo manejamos eso. Suponiendo que ya resolvimos para gradiente S0 y gradiente de S1, porque resolvimos las ecuaciones 7, 8A y B, sustituimos en la ecuación 78 C para encontrar la solución para el gradiente de S2, ¿de acuerdo? Y así ya tenemos la solución, en principio si integramos sobre X ya tenemos la solución, los primeros términos de la S, tenemos el término S0, el término S1, el término S2, y si queremos ser muy exactos, si queremos una mejor aproximación, pues nos tendríamos que ir a la siguiente ecuación de la jerarquía. O sea, tomar todo, agrupar todos los términos que van multiplicados por h barra al cubo, ¿verdad? Resolver la ecuación para S3, etcétera, etcétera. Pero normalmente eso no se hace. En el mejor de los casos se queda uno, o digamos, en el peor de los casos si quiere uno ser muy exacto, se queda uno con la expresión para S hasta segundo orden, o sea, S0 más S1 más S2. A veces basta con S0 más S1, pero eso sí, es importante cuando menos cuando menos poder resolver para S1, porque si no se hace, se queda uno con la solución puramente clásica, S0, ¿verdad? Entonces S1 sí, a fuerzas hay que resolver, pero... Como les digo, este método en principio nos permite ir más allá, resolver para S2, para S3, etcétera, con tal de que resolvamos el problema este de los productos escalares y de que se dejen integrar las funciones que se obtienen para gradiente de S0, 0, gradiente de S1, gradiente de S2, etcétera. Bueno, entonces vamos a trabajar en principio con las prim tres primeras ecuaciones de la jerarquía, las que están agrupadas aquí bajo el número 7, 8 ABC. Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es la solución de la primera, es P gradiente de C0. Como les decía, bueno, pues sabemos en, en este, cuál es la magnitud de P. La magnitud de P es raíz de 2m por m menos b. No conocemos el, la, la P como vector, pero sabemos que su magnitud es esta. Bueno. Este, de hecho, eso nos obliga prácticamente de aquí en adelante, restringirnos a la aplicación de este método aproximado a problemas en una dimensión. Porque ahí sí no hay ambigüedad, o sea, en vez del gradiente tenemos la derivada respecto de X y esa sí la podemos integrar, bueno, contarle que la integral se deje hacer, ¿no? Este, pero ya no tenemos el problema de la ambigüedad debido, debido a, la, a que estamos trabajando con productos escalares. Entonces, este, esto no significa que el método WKB no sea aplicable a problemas en tres dimensiones, porque sí se ha trabajado bastante y se puede encontrar bibliografía ya en textos más avanzados o en artículos especializados, en donde hay ciertas aplicaciones muy, muy específicas del método WKB a problemas en tres dimensiones, pero donde se usan también propiedades topológicas de la solución, etc. Entonces eso ya se sale de este curso este, de mecánica cuántica, pero sí eh, conviene eh, tenerlo presente, o sea que no es que el método WKB esté limitado. A, a su aplicación a um, problemas en una dimensión, pero eh, para problemas tridimensionales eh, no se puede aplicar en general, sino solamente en ciertos casos en que se ha podido desarrollar técnicas específicas, ¿verdad? echando mano de propiedades matemáticas de, de, del problema que permiten encontrar soluciones. En todo caso, la solución siempre... Tiene, este, tiene esa limitación que hemos impuesto desde un principio, ¿verdad?, al considerar que el término de medio de la ecuación 7.3 debe ser mucho menor en, que el primer término, siempre, ¿no? independientemente de si estamos trabajando problem con problemas en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Pero esta es una limitación. O sea, solamente cuando se cumple la condición 7.4, tiene validez el resultado que vamos a encontrar viendo nuestro sistema de ecuaciones. Esta condición 7.4, una vez que... Eh, para bien, en potencias de h barra, se traduce en la condición 7.11. O sea, es equivalente, ustedes lo pueden ver el álgebra, yo no lo puedo ver aquí porque nada más les estoy mostrando una página, es equivalente a imponer la condición de que h por la divergencia de p, o en una dimensión h por la derivada de p respecto de x, debe ser mucho menor que p cuadrada, ¿verdad? O que h p prima entre p cuadrada tiene que ser mucho menor que 1. Y esto hay que tenerlo muy presente porque significa que la variación de P, ¿verdad? Que la derivada de P respecto de X, la variación de P como función de X tiene que ser pequeña comparada con P cuadrada. Donde P cuadrada pues es una medida de la energía cinética, ¿no? La energía cinética es P cuadrada entre 2M. Entonces eso ya nos alerta, nos, nos, nos pone, nos, nos da una señal de alerta. En aquellas regiones del espacio, pensando ya en, en una sola dimensión, en aquellas regiones, si, si piensan ustedes en, un, en una partícula que tiene, está libre de moverse eh, bajo la acción de un cierto potencial, una curva de potencial, cuando se acerca, este, dada su energía, se acerca a lo que se llama el punto de retorno, o sea, cuando va disminuyendo su energía cinética, Deja de ser cierta esta condición. Entonces no, nos, no es válida en el punto de retorno. Es, eh, ahí claramente no es válida, porque en el punto de retorno la P cuadrada es cero, ¿no? Por definición de punto de retorno. O sea, es donde, la, donde el potencial tiene el valor de la energía. Entonces no podemos, con nuestra solución, no nos vamos a poder acercar al, a los puntos de retorno. Pero en donde la P cuadrada es grande, donde la particular tiene mucha energía cinética... ¿verdad? O sea, en los mínimos de potencial, ahí sí puedo aplicar esa solución con confianza, con tal de que el potencial no varíe muy bruscamente, porque si el potencial varía bruscamente, entonces la P' este puede ser alta. Entonces, eso ya nos da una idea, una intuición, ¿no?, de por dónde va a ir la, esta solución que se llama semiclásica. Bueno, seguimos. Entonces, este, tomando... Eh, aquí en cuenta que la P es la raíz de 2M por E menos B, pues es la cantidad de movimiento clásica, ¿verdad? Eh, la depende de X, o sea, la variación de la P, pues va a estar dada, esto es una derivación, simplemente derivan respecto de X, y eso les da M por la fuerza entre la P, ¿verdad? Y, de, y eso significa que mi condición de validez de la aproximación la puedo escribir, en efecto, en términos de la fuerza como está en la ecuación 7.12, que dice lo mismo que la ecuación 7.11 y que les acabo de decir. O sea, la fuerza debe ser pequeña, o sea, la variación del potencial, que es proporcional a la fuerza, debe ser pequeña comparada, tomando en cuenta las cantidades dimensionales correspondientes, comparada con la P o aquí con la PQ. Bueno, entonces no hay que perder de vista las condiciones de validez. Pero sigamos, sigamos. Vamos a ver cuál es, son, cuál es la solución de, la, de mi grupo de ecuaciones, de las primeras tres ecuaciones de la jerarquía. Bueno, la primera ecuación, ya sabemos cuál es. La derivada de S al cuadrado es raíz de 2. Eh, la derivada de S es P, o sea, es raíz de 2m por m menos b. Por lo tanto... Este, ya tenemos la, si, si, si podemos integrar eso, ya tenemos la S, ¿no? es la integral de la derivada de S, de la S0. Sustituimos entonces en la segunda ecuación y me sale, este, una, ya en una sola dimensión, donde no tenemos el problema del producto escalar, de la segunda ecuación 78 a ver, me regreso a ella, de la segunda ecuación, ya escrita en una dimensión, yo puedo entonces despejar, ¿verdad?, la derivada de S1. Me va a dar un medio de la segunda derivada de S0 entre la primera derivada de S0. Y ya sé que la primera de derivada de S0 es la P. Entonces me sale S1' igual a la derivada 1 entre P, derivada respecto de X de, de la P, con un medio. O sea... Es la derivada respecto de x del logaritmo de raíz de p. Fantástico, porque si yo ya pude integrar, si yo ya tengo la p, que es raíz de 2m por m menos b, o sea, ya la tengo como función de x, pues veo que la s' es la derivada respecto de x de eso, o sea, que la s1 es la integral de eso, o sea, que es alguna constante de integración, la s1 está dada por el logaritmo de raíz de p, así de sencillo. Ahora ya se está empezando a ver el valor de este, de este método de aproximación. ¿no? O sea, al principio parecía que nos estamos metiendo en una camisa de once varas, pero poquito a poco vamos resolviéndolo gracias a este método de este, obtener una jerarquía de ecuaciones en función de, de este, su dependencia en, en, en h barra. Entonces tenemos que la S0 es la integral de P diferencial de x, y la S1 es menos logaritmo de 1 entre raíz de P. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Este, O sea, lo pueden poner como logaritmo de raíz de P o como menos un, menos logaritmo de 1 entre raíz de P. Ya veremos más adelante por qué lo escribimos así. Entonces, sustituimos, como les decía yo, en general basta con que nos quedemos con la S0 y la S1. Y ya si se si quieren poner ustedes así muy, muy precisos, pues se van a la siguiente ecuación, la que les daría la S2, la ecuación 78 C. Y entonces tienen una solución más exacta, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar aquí con S0 y S1. S0, la raíz de la, la integral de P diferencial de X, y S1, el logaritmo de raíz de P. Y sustituimos estas expresiones para S0 y para S1 en la psi. Recuerdan ustedes que psi es igual a E a la i entre h barra por s. ¿Verdad? De ahí empezamos. Bueno, pues en vez de s ponemos s0 más i h barra s1. ¿Verdad? Aquí en la psi. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda que la psi está dada por una exponencial que contiene, que es una suma de dos términos. El primero lo dejamos ahí en la exponencial, es más o menos, porque, ojo, estoy sacando una raíz cuadrada, ¿eh? porque la, la ecuación 7.13a me da la p cuadrada, pero si yo saco raíz, recuerden, siempre hay que tener presente el más y el menos, ¿no? Al sacar raíz. Entonces, la psi sí me queda. El primer término, exponencial de más menos I entre h barra, integral de p diferencial de x como función de x, o sea, hasta una cierta x. Ya el, el de abajo, pues, el límite el, este, el inferior de la integral es, y ya lo, lo absorbemos en la constante de integración. Y luego, el segundo término en la exponencial es logaritmo de 1 entre raíz de p. Pero la exponencial del logaritmo de 1 entre raíz de p es simplemente 1 entre raíz de p. ¿Sí? O sea, si sí me quedó 1 entre raíz de p, la exponencial de más menos y entre h barra integral hasta x, de p, de x. Tenemos psi sí, como función de x. Obviamente, esto es una solución aproximada. Es una forma aproximada de escribir la solución de la ecuación de Schrödinger. Aproximada, aproximación que vale siempre y cuando se cumpla la de que... La, el potencial varíe lentamente, que la P no se acerque a cero, o sea que la fuerza sea pequeña comparada con P. Cúbica. Bueno, pero, es, pero mientras esa condición se cumpla, esta es una forma perfectamente válida para la Psi. Es muy buena la aproximación. ¿Qué significa haber puesto aquí más, menos? Eh, ustedes dirían, no, pues no puede ser porque la psi es no puede ser dos cosas al mismo tiempo, o es más o es menos. No, bueno, lo que significa es que en general la, la, la solución que buscamos este, va a ser una suma de la exponencial positiva multiplicada por, por algún coeficiente constante y más otro término con la exponencial negativa multiplicada por otro término, también constante, por otro coeficiente, ¿no? O como es, un, como es la suma de dos exponenciales este, imaginarias, pues también la podemos escribir como la suma de un seno del argumento más algo por coseno del argumento, ¿sí? O también la podemos escribir como si igual a una, un coeficiente entre raíz de p por el seno de, de este argumento más una fase, ¿no? La solución general la podemos escribir así. Y eso es lo que se está haciendo este, más adelante. Bueno, entonces, este, para, para obtener una condición más manejable, una expresión más manejable para mi condición este, de validez, de la solución 715 eh, uso eh, esta expresión de, para el, la función potencial cerca de un punto de retorno. cerca de un punto de retorno, supongan que tenemos un punto de retorno x1. Dependiendo de la curva del potencial podemos y dependiendo de la energía que tenga, en, en, eh, que tenga el sistema o en el estado de energía en que se encuentre, podemos tener varios puntos de retorno, ¿verdad? Varios puntos donde la, el valor de D este, coincide con la energía total, ¿no? Y, y entonces no hay energía cinética. Esos son los que se llaman los puntos de retorno, ¿verdad? Por, es un lenguaje clásico. No es que las partículas cuánticas se retornan en ese punto. Es, un, es un, algo que heredamos de la mecánica clásica. Esa, esa noción, ese... ese esa, este, el lenguaje pues de punto de retorno pero bueno cuando es este, cerca de un punto de retorno entonces el potencial lo podemos escribir como el potencial en el punto de retorno v en X1 más y en, en este, un desarrollo en serie de Taylor eh, X menos X1 el punto de retorno la derivada de v en el punto de retorno etcétera y este, es, esa derivada en el punto de retorno pues es justamente menos la fuerza en el punto de retorno, y eso me permite escribir p como raíz de 2m por fx menos x1, ¿verdad? Sete el punto de retorno. Y entonces la expresión la de, para la condición de validez de mi función este, toma la forma de 718, o sea, el punto de las... El, nos podemos acercar al punto de retorno con tal de que se siga cumpliendo que la distancia al punto de retorno sea mucho mayor que esta expresión que está del lado de, de derecho de la ecuación 7.18. O sea, no nos podemos acercar arbitrariamente al punto de retorno porque ahí la solución no es válida. La ecuación 7.18 nos dice cuánto nos podemos acercar. O sea, no más que esta condición que, que se debe cumplir, ¿verdad? X menos X1 no puede acercarse al valor que está aquí a la derecha. Bueno, eso hay que tenerlo presente y, y lo vamos a ver en las aplicaciones. Ahorita simplemente lo dejo, está marcado y ya después regresaremos a él. Entonces... Vamos a ver, vamos a suponer que tenemos este, una, un, un potencial, una curva de potencial como esta de la figura 7.1 en la página 153, una curva de potencial más o menos suave, ¿verdad? Porque si, si hubiera variaciones muy bruscas del potencial, ya sabemos que no podemos aplicar el método KB, ¿no? Entonces... Tomo una situación en que sé que mi potencial varía suavemente, ¿verdad? Supongo, supongan ustedes que ya este, que estamos estudiando la situa una situación en la que la, este, este nivel de energía es un nivel de energía permitido, ¿verdad? Esta línea que está aquí, ¿eh? Y que este, eh, la curva de potencial es una curva que conocemos analíticamente, la forma, pero que no, es, eh, no, da lugar a una solución exacta de la ecuación de Schrödinger. que es en la mayoría mayoría los los sucede sucede que no, no, no, no, resolver la la ecuación de aunque conozcamos la no, de X. Se puede resolver para el para el para el potencial no, pero hay mucho, muy pocos casos para los que se puede resolver. El potencial de Morse también es uno de ellos. En fin, entonces tenemos esta curva. Estos eh, X1, aquí a la izquierda, y X2 a la derecha, son los llamados puntos de retorno. O sea, son los puntos en donde la curva del potencial intersecta a la recta de energía, o la recta de energía intersecta cur la curva del potencial X1 y X2, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que en la vecindad de X1 no es válida, la expresión que encontramos para el método WKB o sea, ni aquí en esta zona asurada entre x1' y x1' ni aquí en esta zona entre x2' y x2' va a ser válida la solución vamos a tener que ver cómo resolvemos allí porque no, no es válida la expresión esta 715 o esta 719, ahí no Ahí vamos a tener que buscar otra forma para, para la solución. Pero en toda esta región interna de la zona 2, ¿verdad? O sea, entre x1b y x2', sí podemos usar esa expresión que encontramos para psi 2, para psi. Lo mismo también a la izquierda, a la izquierda de x1', podemos usar la expresión para, para psi, ¿verdad? Para psi 1. Y lo mismo a la derecha, a la derecha de X2' en la zona 3. ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a usar la expresión para psi 2 que ya encontramos en, en la región 1, en la región 2 y en la región 3, excluyendo las vecindades de los puntos de retorno X1 y X2. Y esas las vamos a tener que resolver por separado. ¿Y por qué nos interesa resolverlas? Aunque sea estrecha esa zona asurada, tenemos que resolverlas porque si no, no podemos conectar las soluciones, ¿verdad?, entre la zona 1 y la zona 2 y entre la zona 2 y la zona 3. O sea, para imponer las condiciones de continuidad de psi y sus derivadas, tenemos que encontrar una expresión analítica para la psi en la vecindad de X1, y también una expresión analítica para Psi en la vecindad de X2. Y solamente así vamos a poder conectar. Va a ser un poco complicado, se dan ustedes cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos que conectar la Psi que ya encontramos en la zona 1 con la Psi en la vecindad del punto de retorno, que todavía tenemos que encontrarla, ¿verdad? Tenemos que conectarla aquí en X1', o sea, a la izquierda de X1. La psi y su derivada. Luego, a la derecha de X1, aquí en X1, tenemos que conectar la psi que encontramos aquí en X1, en la zona de X1, con la psi en la región 2. Y así, o sea, 1, 2, 3, 4, por 2, 8. 8 condiciones de continuidad. ¿Verdad? O sea, como que el problema se va complicando más. Pero bueno, todo sea por encontrar una solución aproximada. En fin. Entonces, este, veamos, en este caso, el que está ilustrado en la figura 7.1, lo que tenemos es que la Psi2, pues la escribimos como A entre raíz de P, eso fue la gran cosa de haber encontrado este, la solución, la forma general de la solución, recuerdan ustedes que siempre hay un 1 entre raíz de P, ¿verdad? A entre raíz de P, donde A es un coeficiente que no conocemos, el de normalización. Por el seno, Y aquí tenemos una fase, seno de 1 entre h barra integral, aquí la psi 2, la psi 2 la estoy escribiendo como la integral de, desde x, donde x es, está por aquí, en, la, en medio, pues, en la zona 2, de x a x2 de p diferencial de x, más pi sobre 4. ¿De dónde viene ese pi sobre 4? Bueno, de haber hecho todo ese procedimiento de postura que les digo que no se hace aquí en el libro de texto, en algunos libros lo van a ver ustedes, pero es muy engorroso, se, mete, se tiene uno que meter con funciones de Bessel, ¿verdad? Que no sé qué tanto les guste a ustedes manejar funciones de Bessel, son bastante importantes en la física. ¿no? En este caso, la razón por la que las soluciones en la, en, la zona, en la región de X1 y de X2 de son funciones de Bessel es porque... Porque en la ecuación de Schrödinger lo que se hace es sustituir la V de X cerca de un punto de retorno por estos dos primeros términos, ¿verdad? Porque esto es válido cerca del punto de retorno por el desarrollo en serie de Taylor, ¿no? En la vecindad del punto de retorno pueden ustedes quedarse con los dos primeros términos del desarrollo. Y entonces, fíjense ustedes, en la ecuación de Schrödinger van a tener... B de X1, que es una constante, esa no pinta, ¿no? Que además es igual a E, o sea, esa no pinta. Y el único término que les va a quedar en la ecuación de Schrödinger es este, que es un término lineal en X, porque la B' la están evaluando en el punto de todo. O sea, lo que van a tener es una ecuación diferencial para psi, donde tienen un solo término, tienen la segunda derivada de psi, y luego tienen un término lineal en X, y eso es lo y luego un término constante y eso es lo que les da como soluciones este, funciones de Bessel o sea la ecuación diferencial de segundo orden con un término lineal no x por psi segunda derivada de psi más algo de x por psi igual a constante por psi da este como solución funciones de Bessel bueno pues esas son las que se usan para hacer esas costuras que les digo a la izquierda de X1, a la derecha de X2, de, de X1 a la izquierda y a la derecha de X2. Y el resultado final de todo ese álgebra, con funciones de Bessel y con funciones trigonométricas o exponenciales en las zonas 1, 2 y 3, el resultado final es, se traduce, es, se refleja en, este, en esta fase pi sobre 4. Así de sencillo. Ese es el resultado de la costura, de, las, de haber introducido las condiciones de continuidad. Bueno, yo los invito a que lo vean con, con más detenimiento, pero eso es a lo que se llega finalmente. A que la solución en la zona 2, no en los puntos de retorno, pero en, en X, este, excluyendo la zona 1 y la, la zona de X1 y la zona de X2, se puede escribir de esta manera. Ahora, si estas zonas son pequeñas, bueno, pues pueden ustedes pensar que la psi para todo fin práctico este, es, está dada por esto. Solamente hay que tener mucho cuidado porque fíjense ustedes que si se acercan demasiado a X1, a la hora de, ya de hacer los cálculos, este, la P se vuelve cero y entonces la psi se vuelve infinita, ¿no? Entonces, por eso no puede uno acercarse. Entonces, este, pero dentro de la región 2 excluyendo las vecindades estas, esta es una forma válida para la este, solución de la ecuación de Shelly. Ahora, en la zona 3, esto es interesante, porque fíjense ustedes que la zona 3 es lo que hemos llamado una zona clásicamente prohibida, ¿no? O sea, es cuando la P es, es imaginaria, porque tienen ustedes recuerden ustedes que P es raíz de 2M por M menos B, entonces si E es menor que B, ¿verdad? la P es, es imaginaria. Entonces, eso significa que en, las, en la forma general de la solución, en la forma general, hay que escribir valor absoluto de P aquí y también aquí. verdad O sea, en una zona clásicamente prohibida donde la P cuadrada es negativa, en vez de p se tiene que poner aquí, valor absoluto de p, y lo mismo en la exponencial, ¿de acuerdo? Pero entonces, ojo, porque aquí significa que cambia de i a, a menos 1, ¿no? Porque si están sacando, aquí, aquí decía p, entonces como la p aquí es imaginaria, ponemos el valor absoluto y sacamos la i multiplicada por la i que llevaba aquí, pues queda menos 1. Entonces tenemos e a la menos 1 entre h barra, la integral del valor absoluto de p diferencial de x, y lo mismo pues aquí con menos y aquí con más por las razones que les mencioné anteriormente. Entonces, por eso, la psi 3 aquí, o sea, la solución en esta zona 3 a la derecha, ¿verdad?, Queda expresada en términos de a entre raíz de valor absoluto de p, porque este viene del logaritmo, recuerdan ustedes, el logaritmo de, de raíz de p. los podemos raíz de valor absoluto de p. Este un medio viene también de la costura, ¿no? O sea, este, la costura, el efecto final se refleja en esta fase pi sobre 4 y en este un medio. Y luego tenemos del lado derecho... Podríamos escribir también un término creci exponencial creciente, pero si esta curva de potencial B de X ya no baja, sabemos que no puede haber un término exponencial creciente. Entonces, dado este caso, nada más nos quedamos con el término exponencial decreciente, de X2 a X. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿No tienen preguntas? ¿No voy muy rápido? No sé si me están escuchando. A ver, alguien que conteste. Yo acabo ¿Sí de llegar. Ajá. Y los demás, los que ya llevan tiempo, ¿qué pasó? ¿Ya se durmieron? Se Vamos me hace aquí. que sí, ¿Eh? Si le, le iba siguiendo, nada más que ahorita tuve que salir un momento al sanitario. Sí. ¿Y los demás? ¿Están allí? Nomás se conectaron y ya se fueron. Eh, es el inconveniente de, de las clases en línea. Sí. A ver, yo quiero saber si están allí. Den algún tipo de señal. Tú sí, muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Aquí estamos, profe. A ver, alcen la mano o digan algo. Ah, bueno, ya están alzando la mano varios. A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna observación? ¿No tienen ninguna duda hasta ahora? Porque sí me he ido un poquito rápido. ¿Me van siguiendo? Eh, por mi parte, sí, realmente eh, el hecho de que leamos y más aparte usted nos eh, esté como guiando también en los capítulos, lo sí. hace un poco más ameno. O sea, es, sí. como que las dudas que a lo mejor teníamos ya las fuimos resolviendo en la clase y es como que, ah, está bien. Ah, bueno, ok, muy bien. Pero si tienen todavía dudas, adelante, ¿eh? Con confianza. Ok, entonces seguimos. Entonces, ven ustedes, este, la, en... Eh, en, en resumen, las, las formas aquí de las ecuaciones 7.22 y 7.23, la primera para una zona que se llama clásicamente permitida, donde hay más energía que energía cinética, o sea, donde, digo que energía potencial, donde hay energía cinética, pues, este, está dada por esta función seno de integral más pi sobre 4, este, y en una zona donde... La, el potencial es mayor que la energía total, por lo tanto, el término P cuadrada entre 2M es menor que cero y la P es imaginaria. Se emplea la forma general de, que, que está escrita en la ecuación 723. Aquí, este, específicamente, se, la, la integral en la primera expresión se escribió de X a X2 y en la segunda de X2 a X. ¿Por qué? Bueno, porque estamos conectando la, la psi 2 con la psi 3, ¿no? Entonces estamos yendo hacia la derecha y por eso escribimos la integral en la primera de x a x2, porque x2 es mayor que x. Y en la psi 3 escribimos al contrario de x2 a x, porque en la zona 3 x es mayor que x2, ¿entienden? Entonces hay que fijarse siempre. En los límites de integración, porque esta fase pi sobre 4 es correcta cuando se expresan así los límites de integración de x a x2, siempre con x creciente, siempre hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y en la segunda también, x hacia la derecha, va de x2 a x la integral, o sea, para x creciente. Ahora, una expresión similar se puede escribir este, para, del lado izquierdo, o sea, escribiendo la psi 1, en cuyo caso tendríamos una exponencial de menos 1 entre h barra de x a x1, ¿verdad? x creciente de x a x1, y entonces está bien que sea con signo menos, porque si no, si la escriben ustedes de x1 a x, tendrían que ponerle el signo al revés, ¿verdad? Entonces, de X a X1 y luego para la psi 2, pues la pueden escribir igual que 722, pero de X1 a X. O sea, siempre este, que la X crezca en, el, en la integral, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con los límites de integración. Bueno, pero eso está interesante porque significa que tenemos dos expresiones aquí para la psi 2. Aquí, las, aquí está escrita en términos de la integral que va de x a x2, porque conectamos con psi 3, pero también la podemos escribir como una integral de x1 a x, donde x es mayor que x1, porque si conectamos con psi 1, o sea, tenemos dos formas para la psi 2, pero no podemos tener dos soluciones diferentes, o sea, tienen que, tienen que ser iguales. Sol hay, solamente hay una, para una energía dada, hay una solución, ¿no? Entonces, esas dos formas para la PSI-2 deben coincidir. Esto vamos a ver ahorita a qué da lugar. Este, antes de ello, bueno, aquí pueden ustedes este, leer lo que viene en, en el texto, ¿verdad? Eh, respecto a qué significa esta solución en términos de lo que podríamos pensar que es el, el flujo de las partículas en el interior, pero no me voy a detener en esto este, porque quiero seguir justamente con lo que les acabo de um, mencionar ahorita, esta observación de que en cada punto del espacio debemos tener una solución única, porque si no, no hay solución física. O sea, para, una energía, para un valor dado de la energía hay una solución. Entonces, eso significa que la psi, si la expreso en términos de la integral de x1 a x, ¿verdad?, más piso de 4, debe ser igual a la psi, nada más cam cambio aquí a prima y aquí a bi prima porque no sé si sean lo mismo, con uno entre, ra entre raíz de p, seno de 1 entre h barra, la integral de x a x2 más piso de 4. O sea, estas dos tienen que ser iguales. Lo único que tengo aquí, este, um, digamos, a mi, bajo mi control, que puedo, puedo yo este, todavía definir, es la relación entre la A' y la AB'. Pero en cuanto a la dependencia funcional, pues resulta que esta expresión para, para la función seno tiene que ser igual a esta expresión para la función seno, o sea las igualo, ¿verdad? Y tome en cuenta que la primera integral es de x1 a x aquí y en la segunda es de x a x2. Entonces, puedo escribir la segunda, la segunda expresión como integral de x1 a x2 si le resto la integral de x1 a x, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea, este, este renglón es lo mismo que 725b y, y además todavía le pongo más pi sobre 2 menos pi sobre 4 porque eso me permite escribir esto como menos a b' la, la integral de x1x, a x. le cambié el signo, lo, lo saqué porque el seno del argumento es menos el, el seno de menos el argumento y, este, y entonces la psi, la 725b me queda expresada así, en términos de la integral x1x que aparece en la 725a. Entonces eso me permite comparar, establecer esa igualdad que les, debo, les digo que debe existir, y a lo que me conduce es que para que las dos expresiones sean iguales, eh, tiene que cumplirse la condición de que la integral de x1x2 tenga este valor. Fíjense qué curioso. O sea, tiene que ser un múltiplo, eh, salvo por este pi sobre 2 que viene de aquí, de la fase, tiene que ser un múltiplo de pi, ¿sí? Y al mismo tiempo, este, el signo, la A, y la, A, la A' y la B' tienen que tener el mismo tamaño, la misma magnitud, pero pueden cambiar el de signo. El cambio de signo está relacionado con la paridad de, de, este, de este número entero, ¿no? Entonces, tenemos dos familias de soluciones para N, enter, para N par y para N impar, ¿verdad? Y este, una vez más, como se pueden ustedes imaginar, se van alternando. Entonces, si se cumplen, si se cumplen estas dos condiciones, ¿verdad? De que la integral de P diferencial de X entre los dos puntos de retorno, que es una integral que se puede calcular, porque... La P este, es una función analítica, es raíz de 2m por m menos b, y b es un potencial continuo, este, no varía abruptamente etc. Entonces, P es una función analítica, nunca se hace, este, cambia de signo ni nada en el interior, ¿verdad?, en la zona permitida, y podemos este, calcular su integral desde, los, desde el... Entre los dos puntos de retorno, esto lo conocemos, ¿verdad? Como función de la energía y resulta que esta integral que va a resultar una función de la energía más pi sobre 2 me va a dar esto. Eso da lugar a la cuantización de la energía. Entonces, me está diciendo que esta función de la energía que obtengo aquí de la integral, al integrar raíz de 12 me por menos b, b, me da pi por n más 1 menos pi sobre 2. O sea, la energía está cuantizada para cualquier potencial que tengamos. O sea, es, independientemente de cuál sea la función analítica que representa este potencial, ¿verdad? tenemos ya una condición de cuantización de la energía. ¿verdad? Y basta simplemente cada vez, si, si podemos integrar, si podemos resolver esta integral si la encontramos en las tablas o lo que sea, para obtenerla como función de la energía, tenemos la condición de cuantización de la energía. Dependiendo de la función de la energía que encontramos aquí, pues la energía va a tener una cierta dependencia funcional en el número cuántico. ¿no? Ustedes conocen la dependencia funcional de la energía en el número cuántico para el caso del pozo de potencial, ¿no? En, el, en ese caso, los niveles de energía... Este, son proporcionales a n cuadrada, ¿se acuerdan? Este, se van distanciando. En el caso del oscilador armónico, los niveles de energía son proporcionales a n. En el caso de, este, de un potencial colombiano, ya se tiene otra dependencia. En cada, en cada problema específico, dependiendo de la forma funcional del potencial, tenemos una dependencia funcional de la energía en el número cuántico, ¿sí? Y eso va a ser importante porque eso es lo que permite en, en un análisis espectroscópico de las líneas de absorción o de emisión, ¿verdad? Este, determinar cuál es el potencial, cuál es la forma de potencial que está actuando sobre la partícula. ¿Ven? Ese es la, la, el gran poder, pues, de, de este método que nos ha llevado a una condición de cuantización de la energía, ¿verdad?, para cualquier problema este, que, en el que conozcamos la forma analítica del potencial y podamos analíticamente, analíticamente eh, evaluar esta integral que tiene raíz de 2m por m menos b, donde conocemos, si conocemos la b. Como les decía, no siempre la integral de una función de X es, se puede resolver analíticamente. Se puede resolver numéricamente y entonces eso les da idea de cómo va cambiando la, la energía con el número cuántico, pero siempre una solución numérica pues no les da la, la forma general, ¿no? En cambio, si tienen una solución analítica, pues sí si tienen la dependencia de la energía en el número cuántico para cualquier número cuántico. Entonces, siempre... Si hay solución analítica, es mejor buscarla, ¿no? Bueno, muy bien. Este, es, es interesante esto. Este es, una, este es un resultado muy importante, muy, muy importante, porque como les digo, les da la cuantización de la energía para cualquier problema que se deje trabajar así, este, matemáticamente. Eh, claro, aquí tomamos, aquí tomamos en cuenta que la, la P la P, eh, varía de X1 a X2, siempre siendo positiva, de manera que esta integral siempre es positiva, ¿de acuerdo? Ahora, piensen ustedes, esta es la integral de X1 a X2, piensen ustedes qué pasa este, con eh, la velocidad de flujo, que es la que es proporcional a la, a la cantidad de movimiento P, eh, en, en el regreso, o sea, de x2 a x1, bueno, se completa la integral, ¿de acuerdo? O sea, va a ser menos p de regreso, pero la integral va a ir de x2 a x1. O sea, que la integral cerrada verdad, es, es dos veces la integral de x1 a x2 de p diferencial de x. Entonces, lo pueden escribir ustedes así, como una integral cíclica multiplicando por 2 al lado derecho. Entonces tenemos que la integral cerrada de P diferencial de X está dada por 2 pH barra, o sea, h, por n más un medio. Esta es la condición de cuantización. Y es una condición de cuantización que, como les decía yo, la pueden ver como una condición de cuantización de la energía, porque P es raíz de 2m por n menos b, ¿verdad? Este, también se le puede ver de, de otras maneras. De hecho... Esta condición de cuantización coincide con la regla de cuantización que fue propuesta eh, poquito después de Bohr por dos físicos, por Wilson y por Sommerfeld. Ustedes probablemente la vieron en el primer capítulo. La condición de eh, Wilson y Sommerfeld, cuando este, vieron el, los dos por separado, Vieron el trabajo de Bohr, el de la, esta cuantización de, con su modelo del átomo de hidrógeno. Este, dijeron, ah, y aquí hay metida una condición de cuantización. Y entonces empezaron, digamos, a jugar, a explorar qué significaba esa condición de cuantización. Y se dieron cuenta de que había una forma más general de imponer esa condición de cuantización que como que tenía más sentido físico. Dijeron, no, es que más que la energía, porque la, la energía... Depende de diferentes maneras del número cuántico, como les acabo de explicar. Puede ser una dependencia lineal, cuadrática o inversa o qué sé yo. Pero la integral de P diferencial de X siempre está determinada por una relación lineal. O sea, siempre es lineal en N. Entonces, esa integral de P diferencial de X como que tiene un sentido físico en sí. No tenemos que ponerla en términos de la energía. ¿Sí? ¿Me pescan? Y sí, la integral de P diferencial de X tiene un sentido físico en la... Tiene un sentido en la física. Es lo que se llama la integral de acción. ¿Han oído ustedes de la acción? ¿La vieron en algún momento en su curso de mecánica clásica, por ejemplo? A ver, quiero saber. Bueno, integral de acción, no recuerdo sí. haberla visto. ¿Sí? No, no recuerdo haberla visto. yo Ah, pues este, la integral de acción es esta, es P diferencial de X y es una cantidad de movimiento importante. O sea, como que mm, estamos acostumbrados a quedarnos con muy pocas cantidades de movimiento, la energía, este, el, el momento... ¿verdad? y pues para movimientos tridimensionales metemos el momento angular y ahí lo dejamos. La integral de acción P diferencial de X es este, tiene, tiene propiedades que la hacen eh, valiosa como una cantidad de movimiento que, que en, en, en términos de la cual este, se puede analizar la dinámica de los sistemas hamiltonianos. Aquí es, está cerrada, o sea, es una integral cerrada de movimiento y lo que está diciendo es que esa, esa acción, la, la integral de acción cerrada, este, está cuantizada y siempre es proporcional a n. Bueno, a n más un medio. Esa es una condición de cuantización a la que llegaron Wilson y llegó Wilson y llegó también Sommerfeld como resultado de, como les digo, de una exploración, un, un estudio más, un poco más cuidadoso del... Del, ato, del modelo de átomo de Bohr, porque resulta que el modelo atómico de Bohr, si bien en términos de la energía queda expresado como una condición de que la energía va como 1 entre n cuadrada, ustedes? en términos del momento angular, resulta que el momento angular siempre siempre está cuantizado este, y varía linealmente, o sea, este, entre un momento, un valor del momento angular y el siguiente valor del momento angular, siempre hay la misma distancia, ¿de acuerdo? Entonces, el momento angular justamente es una variable de acción. De hecho, recuerdan ustedes que las unidades dimensionales del momento, del momento angular son P por X, ¿sí? El momento angular es R cruz P, pues en tres dimensiones, ¿se acuerdan ustedes? El vector del momento angular es R cruz P. o sea, tiene dimensiones de P por X. Y las dimensiones de P por X son las dimensiones justamente de la constante de Planck. ¿Ven ustedes? O sea, la constante de Planck tiene unidades de acción, así se le llama. Eso es importante tenerlo presente. La constante de Planck tiene unidades de acción. Las unidades de acción son unidades que se... Este, construyen multiplicando las unidades de P con las unidades de X. O si quieren ustedes, de X al cuadrado, ¿verdad? Por M entre, entre el tiempo, ¿no? Pero es P por X. De hecho, recuerdan ustedes que la desigualdad de Heisenberg, eh, es que la dispersión de P por la dispersión de X, pues es justamente proporcional a H barra. ¿no? O recuerdan ustedes que el conmutador de P con X, es proporcional a h barra. O sea, siempre que multiplican p por x, obtienen ustedes algo que es proporcional a, este, a, una, a una acción. Y, la, y el, el, la constante universal que introdujo Planck tiene precisamente las unidades de acción. El momento angular como, como variable dinámica tiene unidades de acción. ¿Mm? Entonces, ese fue un bonito descubrimiento de Sommerfeld y de Wilson, darse cuenta de que el modelo de Bohr implicaba que el momento angular o que la acción en general, la integral de acción, está cuantizada de esta manera, como 2 ph barra por n más un medio. ¿Sí? Claro, es un, es un resultado este, aproximado, pero es muy buena aproximación en, en, eh, en, en muchos casos y coincide precisamente con esta con lo que se obtiene del método WKB. El método WKB nos ha conducido justo a esta condición de cuantización. ¿De acuerdo? Entonces, es un resultado aproximado, pero mientras se apliquen las condiciones para la aproximación que hemos visto aquí, este, o sea, que los puntos de retorno, las vecindades de los puntos de retorno sean sean pequeñas, que el, este, que el potencial no varíe bruscamente. Eh, digo que las vecindades de los puntos de retorno sean pequeñas comparadas con la zona donde sí hay un movimiento con energía cinética, ¿no? Siempre es comparado con... Ahí es donde el, el método WKB resulta particularmente útil y valioso. ¿no? Bueno, pues, este... Aquí, aquí se tiene... Eh, otra forma de expresar la, la condición de, de validez, ¿verdad? Este, esto es simplemente la ecuación 7.330, es una forma diferente de escribir la solución WKB, pero bueno, ya la tienen ustedes desde antes, entonces los resultados importantes de esta sección son, por un lado, la condición de cuantización de la integral de acción, la 7.28, y por otro lado, la, la forma general de... De la función WKB dentro y fuera de una región permitida, ¿no? O sea, dadas, por ejemplo, por las ecuaciones 722 y 723, pero siempre cuidando el orden de los, este, de los límites de integración, que siempre la integral vaya hacia X creciente, ¿verdad? Y cuidando la, la fase, ¿verdad? De, de las ecuaciones. Y cuidando también naturalmente el signo del exponencial, que es, este, tenemos aquí un seno con la fase en el interior y tenemos un exponencial creciente o decreciente según en el exterior. Bueno, entonces, lo que se ve en este, en la siguiente, en, en, en, ahorita, eh, esto ya, estos resultados que hemos obtenido se pueden aplicar a toda una serie de, de problemas para encontrar soluciones espe específicas, siempre aproximadas, pero como les decía, son muy buenas aproximaciones. La primera que aparece aquí es una, es una, es una aplicación interesante porque lo que nos permite en la ecuación 7.3 es extender o generalizar el, el efecto túnel para el caso en que el potencial no es un potencial así cuadrado como, el, como los que vimos en el capítulo 6. Recuerdan ustedes que en el capítulo 6, cuando estudiamos el efecto túnel, supusimos una barrera así rectangular, cuadrada, ¿no? Y, pero en realidad, este, en el laboratorio o en la naturaleza, las barreras no son cuadradas, nunca son perfectamente cuadradas. Entonces, tomando eso en cuenta, vale la pena, es muy recomendable encontrar una fórmula para eh, la probabilidad del efecto túnel, o sea, para el, la corriente de transmisión, digamos, ¿no? o, la, o el coeficiente este, de, de transmisión o el de reflexión, como ustedes quieran, para un caso más general donde la barrera no sea cuadrada. Este, y eso es lo que se hace en la sección 7.3. Entonces, eh, se pinta una, una curva así, ya la barrera de potencial no, no es, es cuadrada, es una curva, ¿verdad? Y dependiendo de la energía con la que uno lance las partículas o con, las, con la energía con la que son liberadas las partículas de alguna fuente aquí a, a la izquierda, ¿verdad? Este, pues las partículas se van a encontrar, se van a definir aquí los puntos de retorno X1 y X2. Ojo, que estos puntos de retorno dependen, de la posición de ellos depende ahora, a diferencia del caso de la barrera cuadrada, la posición de X1 y X2 depende de la energía con la que lleguen los electrones, ¿sí? Si, si tienen una energía más, menor, bueno, pues van a tener que atravesar una barrera mayor, ¿verdad? Porque entonces los puntos de retorno, pues el, el X1 va a estar más a la izquierda y el X2 va a estar más a la derecha. Entonces va a bajar drásticamente la, el coeficiente de transmisión, obviamente. Que además recuerdan ustedes que depende exponencialmente de la anchura de la barrera, si se acuerdan ustedes de la fórmula que tuvimos para el efecto túnel, ¿no? Este, o si, si, si los electrones son lanzados con una energía mayor, pues se van a encontrar con una barrera más estrecha y eso va a hacer que la corriente túnel este, aumente drásticamente, ¿verdad? exponencialmente. Entonces sí es muy importante tener una idea de la forma de esta curva, lo cual no siempre se tiene, pero justamente el poder hacer experimentos con en, electrones o con partículas este, que puedan ser lazados con diferentes energías, ¿verdad? Es lo que permite determinar la forma de la curva. ¿Ven? O sea, se los estoy planteando al revés, ya no siguiendo el razonamiento teórico que se sigue aquí en el libro, sino al revés. O sea, ¿qué hace la persona en el laboratorio? Si quiere conocer cuál es el potencial que está dispersando las partículas. ¿Qué forma tiene? ¿Qué dependencia en X? ¿no? ¿Qué es lo que las está dispersando? Bueno, ¿qué hace? Pues lanza contra el blanco, ¿verdad? Contra lo que tiene esta forma de potencial. Lanza, haces este, de partículas, digamos electrones, a este, con diferentes energías. Va variando la energía. Entonces, supongamos que primero los lanza con muy poca energía ¿verdad? y detecta, este, pues cuántos les llegaron a la izquierda, cuántos le llegaron a la derecha y de ahí obtiene el coeficiente de transmisión. ¿verdad? Y pues obtuve un coeficiente de transmisión tanto, muy bajo. Va subiendo la energía y entonces se encuentra con que aumentó el coeficiente de transmisión. Le llegaron más del lado derecho, y le llegaron menos del lado izquierdo. Y va anotando todas sus mediciones, ¿verdad? Va subiendo la energía, la va aumentando, aumentando, aumentando, hasta que llega aquí, ¿verdad? Y entonces todavía hay... Este, un coeficiente de reflexión no nulo y un coeficiente de transmisión este, que cada, es cada vez mayor. Luego llega a este punto y recuerdan ustedes que el, la, el comportamiento del coeficiente de transmisión ya para cuando se tienen este, electrones que se pueden mover libremente por acá, cambia, la dependencia cambia con la energía. Entonces ya se da cuenta, no, pues ahí ya, ya es que ya todos, ya los, los electrones tienen más energía de la que requerían para, este, para pasar por efecto túnel. Entonces ya sabe hasta dónde, dónde está la energía máxima. Entonces ya después, pues ahora con la computadora, es, esto es mucho más fácil procesar toda esa información y de allí puede obtener la forma, la dependencia funcional del potencial, con lo cual este, ya es, es, lo tiene, tiene identificado al blanco las propiedades de blanco, o sea, ya sabe qué es lo que está dispersando a las de partículas, ¿verdad? Bueno, aquí en el libro se hace el desarrollo teórico, o sea, se hace al revés, o sea, se escribe cuál es la psi, la psi en la zona 1, en la zona 2, en la zona 3, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en la zona 1 y en la zona 2 tenemos esta expresión para la psi, en la zona 1, ¿verdad? Y este, que es eh, clásicamente permitida en esta ocasión, o sea, va a ser una solución sinusoidal, obviamente, ¿verdad? Tenemos E a la I aquí, E a la menos I aquí, recuerden este, esta fase siempre. Luego, y el 1 entre raíz P que es esencial como factor común. Luego, esta es una zona clásicamente prohibida, o sea, tenemos que escribir aquí los exponenciales. Aquí sí tenemos exponencial creciente y decreciente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque este, el potencial es finito, la barrera esta. Entonces tenemos que poner los dos términos. Este, este A1 más B1 y A1 menos B1 viene de coser las soluciones en las zonas 1 y, y zona 2. ¿no? Eso este, es lo que no se ve aquí porque el álgebra es muy engorrosa y como les digo, involucra funciones de B aquí en el punto de retorno, etcétera. Luego... Se hace lo mismo entre las zonas 2 y la zona 3. O sea, se escribe la psi en la zona 3, que es sinusoidal nuevamente, ¿verdad? Eh, nomás cambian los coeficientes, a3 y b3. Y ojo, las, las este, integrales van de x2 a x, porque x es mayor que x2, ¿verdad? x2 a x. Y luego para la psi 2, escribimos esta expresión, de x a x2, de x a x2. ¿Verdad? Entonces, nuevamente, nuevamente, como lo vimos anteriormente, tenemos dos expresiones para psi, para la solución en la ecuación 2. Dos. dos soluciones para la misma energía, porque la energía aparece aquí como parámetro. La energía aparece en, en, en la P, que es 2m por m menos b. ¿no? Entonces, psi 2, esta expresión para psi 2 y esta expresión para psi 2 tienen que ser iguales. ¿de acuerdo? Porque solo tenemos una solución dada una energía, y la energía entra como parámetro. Bueno, pues entonces, este ah y además aquí a la derecha, a la derecha se tienen, este, sí, aquí sí se tienen este exponencial e a la i por algo que es positivo, más e a la menos i por algo que es positivo, pero este segundo término, e a la menos i por algo que es positivo, eso representaría unas de partículas que vienen de la derecha hacia la izquierda. Entonces, si yo estoy enviando todas mis partículas desde la izquierda, puedo hacer b3 igual a cero, ¿de acuerdo? Como ya lo hicimos en el caso del potencial cuadrado, ¿se acuerdan? Entonces, ya eliminamos uno de los parámetros y tenemos que la psi2 está dada... Por esta cantidad, ¿verdad? Hacemos lo mismo que anteriormente para igualar a psi dos, esta psi 2 y esta psi 2. Escribimos una de las integrales en términos de la otra más la diferencia que es una integral cerrada. O sea, escribimos integral de x a x 2 como la integral de x 1 a x 2 menos la integral de x 1 a x, igual que lo hicimos anteriormente, donde este a esta integral cerrada y la llamamos j, es 1 entre h barra por la integral x1x2, la mitad de lo que vimos anteriormente, y, y nos queda entonces esta expresión para psi2, para psi2, psi ¿verdad? Y al igualar que esta con la otra expresión para psi2, nos queda que necesariamente a1 más b1 está dado por esto, y A1 menos B1 está dada por esta expresión. O sea, eso me permite expresar A1 y B1 en términos de A3. Aquí los expresé en términos de A3, igual lo pueden hacer ustedes en, en términos de, de cualquier otro parámetro. Porque lo importante es, este, recuerden ustedes, encontrar una fórmula, un resultado para el coeficiente de transmisión o el coeficiente de reflexión, da igual porque uno es el complemento del otro en términos de los parámetros del problema. Entonces, aquí la J es la que guarda todo el secreto, es la que encierra el secreto. La J es la integral de X1 a X2, valor absoluto de P, diferencial de X, ahora sí fue valor absoluto porque es la, va de X1 a X2, ¿verdad? Que es donde P cuadrada es negativa, ¿verdad? O sea, es raíz de 2M por V menos E, entre h barra, integrado, sobre X, entre los puntos de retorno. Entonces es el inverso, digamos, de la integral de acción, de raíz de B menos E. ¿verdad? Y esa es la que aparece como parámetro. Ven ustedes, aquí está metida la energía, ¿sí? Ahí está metida la energía. Entonces la J depende de la energía con la que se hayan enviado los electrones. Y lo que se obtiene para el coeficiente de transmisión, a partir de esta solución para la para la psi 2, ¿verdad? Es que la densidad de corriente transmitida, que va a ser proporcional a 3 al cuadrado, ¿verdad? A la derecha. dividido entre la densidad de corriente incidente, que es la que viene de la izquierda, caracterizada por A1, ¿verdad? Está dada por esta cantidad, el cuadrado de E a la j más un cuarto de E a la menos j, a la menos 2, a la menos 2. O sea, es 1 entre raíz uno entre e a la j más un cuarto de e a la menos j al cuadrado. El coeficiente de reflexión es 1 menos eso. Ahora, este, esta expresión todavía es un poquito complicada porque tenemos esto en el denominador y elevado al cuadrado. e a la j más un cuarto de e a la menos j. Entonces, si estamos pensando en que la energía no es muy grande... Eh, sino que realmente este, la barrera, pues la, este potencial está operando como una barrera, ¿verdad? Entonces la j tiene un valor este, considerable, ¿no? Esta, esta integral. ¿verdad? Y eso significa entonces que este término, e a la j va a ser bastante mayor que e a la menos j. Y nos podemos olvidar entonces de este segundo término, de despreciarlo frente al primero. ¿sí? Y si lo despreciamos frente al primero, nos queda simplemente que el coeficiente de transmisión es aproximadamente igual a 1 entre e a la j cuadrada. O sea, es e a la menos 2j. Eso es lo que se expresa en la ecuación 741. Esta fórmula para el coeficiente de transmisión que tiene muchísimas aplicaciones en el laboratorio, muchas, muchas, muchas, muchas y en el diseño de aparatos. O sea, este, lo que nos dice, y esto es lo importante, es que la densidad de corriente a la derecha, o sea, la, el coeficiente de transmisión de partículas, depende de esta manera como una exponencial decreciente de la integral de raíz de 2m por d menos e entre los puntos de retorno. A ver, ¿recuerdan ustedes la expresión que obtuvimos para el coeficiente de transmisión? Y si no, por ahí la deben de tener, si no se la saben de memoria. Yo me acuerdo que cuando llegamos a ella, a la fórmula para el coeficiente de transmisión del efecto túnel, este, debido a una barrera cuadrada, ¿no? este, a una barrera de potencial, les dije que trataran de memorizar esa fórmula porque es una fórmula muy importante. Lo que obtuvimos para el coeficiente de transmisión fue que este, está dado por e a la menos dos veces k por x, entre los k por A por X, algo así. Y ven ustedes que aquí es precisamente lo que estamos obteniendo. Es la extensión, la generalización del caso del coeficiente de transmisión para la barrera cuadrada, para el caso en que la barrera no es cuadrada. ¿Por qué lo digo? Porque cuando no es cuadrada, cuando es cuadrada, entonces la B es constante, todo esto es constante lo pueden ustedes sacar de la integral, ¿verdad? Y obtienen simplemente la integral de diferencial de X entre los puntos de retorno, que son fijos en el caso del potencial cuadrado, de la barrera cuadrada, y le, lo que les da es la anchura, ¿sí? La integral de diferencial de X entre los, entre los límites, pues es la anchura de la barrera. Entonces les da men, la exponencial de menos 2A entre H barra por raíz de 2M por D menos E, que es la, la P, que es la, la este, P entre H barra, recuerdan ustedes que es lo que llamamos K o Q en algún momento, ¿no? Entonces teníamos el coeficiente de transmisión, estaba dado por E a la menos 2Q por A entre H barra. Y ahora lo que estamos viendo es la generalización de ese resultado para el caso en que el potencial la barrera de potencial sí varía, que ¿no? es función de X. Entonces una, es una extensión natural, una generalización natural del caso del efecto túnel para la barrera cuadrada. Eso hace que sea más fácil recordarlo. ¿no? Bueno, este aquí hay un punto importante. Vean ustedes cómo es, es muy importante para adquirir intuición porque como les digo, el efecto túnel es algo que aparece mucho en la física, sobre todo en la física, bueno, en la electrónica moderna hay efecto túnel por todos lados, en la microscopía electrónica, les digo, incluso hay un aparato que se llama microscopio de tunelaje o microscopio de efecto túnel que usa justamente esto y saca mucha información de las propiedades este, tanto estructurales como de afinidad electrónica, etcétera, de las superficies de materiales. Es muy, muy útil y también el efecto túnel tiene mucha importancia biológica porque hay eh, muchos eh, procesos químicos quim, eh, de química molecular que se dan en, en los organismos vivos en donde este, hay transferencia o migración de carga en las moléculas, ¿verdad? De un radical a otro radical dentro de la misma molécula que se da por efecto túnel también. Por ejemplo, en el ADN, en el ARN, en, en las grandes moléculas que son de importancia biológica, hay muchos procesos de efecto túnel también, o sea, de transmisión, de, de, de que se pasan los electrones o los iones de, de, de, un, de un radical de la molécula a otro radical, o de un extremo a otro, de un átomo a otro. Entonces, el efecto túnel realmente es importante y ten, y tener una fórmula así de sencilla para el efecto túnel, por lo tanto, pues es, es primordial. ¿no? Entonces, vean ustedes es es eh, ya vimos ya he estado enfatizando la importancia del, este, de esta dependencia exponencial del coeficiente de transmisión tanto en la este, en la anchura ¿verdad? de la barrera que tienen que atravesar las partículas como en este, en, la, en, en, la, en la el déficit de energía, o sea, en la diferencia entre D menos E. ¿no? Es obvio, es obvio que hay una dependencia muy fuerte, no es una dependencia lineal, es una dependencia exponencial. ¿verdad? Pero otra cosa que no he observado hasta el momento, y justo ahora llegó el, el momento de hacerlo, es la dependencia en la masa. Piensen ustedes que están bombardeando un blanco con partículas de diferentes masas, ¿no? Por ejemplo, diferentes isótopos del mismo elemento, ¿no? Puede ser un caso. O puede ser que lo estén bombardeando con electrones y con protones, ¿no? Entonces, la corriente túnel va a depend Depende, como depende de la raíz de la masa, ¿verdad? Este... Resulta que permite, digamos, filtrar, o sea, eh, si mandan ustedes, por ejemplo, electrones y protones en un mismo As, ¿verdad? pues va a resultar que como los protones tienen 1840 veces la masa del electrón, pues al estar aquí la raíz de la masa en el exponente, se van a encontrar con que la, el coeficiente de transmisión de los protones, es raíz, es E a la raíz de 1840 veces menor que el coeficiente de transmisión de los electrones. O sea, tienen ustedes aquí un filtro excelente para, para este, separar electrones de protones, ¿no? O para separar, por ejemplo, isótopos de un mismo elemento químico, ¿no? Entonces, esta este es, este es otra aplicación interesante del, del efecto túnel, ¿verdad? La por la dependencia exponencial entre la raíz de la masa, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Todo no, esto todo es... La que situación no. esta del método Biukabe, este método de aproximación semiclásica... ¿no? Nos ha dado bastante. Y a pesar de que, como les digo, pues es una aproximación, tiene sus límites, no se puede aplicar cuando el potencial varía bruscamente o cuando la región, este, clásicamente permitida o donde los electrones, digamos, se están moviendo, este, es angosta respecto a las zonas de exclusión o las zonas, las vecinas de los puntos de retorno, tomando en cuenta esas, había cuenta de esas, este, limitaciones. Eh, realmente tiene eh, este, mucho potencial, mu mucho poder de aplicación la, el, los resultados del sí. método WKB. También en tres dimensiones, solamente que ahí es mucho más complicado porque, como les digo, hay que tomar en cuenta las propiedades topológicas del problema para, y de la solución para entender este, cómo se puede usar eh, a pesar de, de, de, de que de, este, las, las ecuaciones del método WKB involucran productos escalares. ¿no? La siguiente aplicación, es que hay, hay varias aplicaciones, pero aquí se tiene esta, del justamente la del decaimiento alfa, del que ya les había yo platicado la vez pasada, hace varias clases, les dije que es una aplicación importante del efecto túnel, porque es la que permitió entender Justamente, ¿cómo es que este, pueden escaparse a veces partículas alfa, que son eh, protones, núcleos de dos protones? ¿Cómo pueden escaparse de un núcleo más pesado, verdad? Eh, y, ¿Y de qué depende el que se escapen ¿O de qué depende la, la probabilidad de escape o la densidad, la, la vida media, pues, de los núcleos atómicos eh, y a partir de ahí se puede inferir a qué eh, potencial o a qué fuerzas están sujetos este, las partículas que están en el interior del núcleo. Bueno, pues en efecto, como les decía, hay núcleos que decaen espontáneamente, o sea que de repente así al azar, al azar en un momento dado que, nunca, que no se puede controlar es totalmente azaroso eh, decaen eh, y se queda el, el núcleo, lo que se llama el núcleo padre, el núcleo pesado, por un lado, eh, habiendo perdido dos, dos protones y por otro lado, este, pues, se liberan estas partículas alfa, que son núcleos de helio con, con los dos protones, ¿no? Este, y eh, esta fue una de las... De las eh, aplicaciones que le dieron, que marcaron un éxito de, de la teoría. De hecho, eh, también la aplicación de, de la ecuación de Schrödinger y en particular del método WKB, que fue, como les digo, fue un resultado inmediato, fue ya incluso publicado en, en, en el mismo año, en 1926, fue lo que este le dio más éxito a la teoría porque hubo varios varios investigadores que lo aplicaron para entender cómo es que se da ese ese decaimiento espontáneo cómo es que algunos núcleos son radioactivos y otros no no y de qué depende la, la radioactividad y eso fue un, el resultado de un trabajo de Gamow Condon y Gurner con lo cual ellos se hicieron famosos sobre todo Gamo y Condon también, este y eh, lo que hicieron fue básicamente, fíjense ustedes qué sencillo, algo que ustedes podrían hacer. Ahora suena como a problemas de tarea, de ejercicio, de tarea o de examen, eh, de, de lo sencillo que se ve. Pero bueno, pues esto era en 1928. Miren ustedes cómo han cambiado las cosas. Vean ustedes, se les ocurrió a estos señores. Modelar el potencial nuclear de esta manera como un potencial de corto alcance, como se ve en la figura 7.3. ¿Por qué digo de corto alcance? Pues porque el pozo de potencial va de 0 a R. R aquí es la coordenada radial, porque estamos pensando, no interesan los ángulos, no importa la, la distancia a partir del centro del núcleo. ¿no? Entonces, lo que están diciendo es el núcleo mantiene amarrados a los nucleones, fuertemente amarrados, lo sabemos, ¿verdad? Fuertemente amarrados mientras estén adentro del núcleo. O sea, mientras ocupen algún lugar entre R igual a cero y R igual a R mayúscula. ¿sí? Pero, y este es un potencial de amarre realmente fuerte, o sea, ustedes ven esta, este pozo de potencial al principio, la parte cuadrada, pues puede ser muy alta, pero hay que tomar en cuenta que fuera, fuera de esa zona, de la zona de, de, del, al, del interior del núcleo, fuera del núcleo, actúa el potencial repulsivo entre los protones. ¿De acuerdo? Pero eso es, eh, adentro, pues, pues no cuenta porque, está, porque el potencial de amarre, el potencial, la fuerza nuclear es muy muy fuerte. Es muy fuerte. Pero afuera tenemos esta fuerza repulsiva, la fuerza colombiana, z ¿sí? Z1, aquí en esta figura, Z1 es el número atómico del núcleo que queda después de la desintegración. Y Z2 es el número atómico de las partículas alfa, de los, este, que son núcleos de helio, con dos, dos protones ¿sí? Entonces, este es el potencial repulsivo, esta es la curva de potencial repulsivo, Fuera del núcleo. Entonces, dentro del núcleo, los nucleones están amarradísimos. Pero esto de que haya un potencial repulsivo, pues no se puede ignorar. Entonces, cuando completan ustedes la gráfica de potencial con ese potencial repulsivo, se encuentran con que eso limita la barrera, de limita esta barrera de potencial. La barrera de potencial ya no es infinita. Ya va solamente de R, de R mayúscula a R1 mayúscula. ¿De acuerdo? Se volvió finita. Y eso hace que los nucleones, los, las partículas que están aquí adentro, las cargadas, los protones, ¿verdad? Las partículas cargadas tengan la posibilidad de escaparse. Porque aquí hay una barrera finita. Y una vez que se escaparon, pues siguen su camino, porque están repelidos, naturalmente, por el núcleo que se quedó atrás, por el núcleo de carga Z1. Entonces se escapan, se escapan y ya, se pierden para el núcleo. O sea, esto en efecto es un proceso de desintegración nuclear. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues... Ahora ya no nos dio tiempo, pero lo que vamos a hacer es, es, es, esto, es esto es fantástico, el hecho de que un, un modelo tan sencillo haya llegado hasta donde vamos a ver la próxima vez que llegó, ¿no? hasta explicar incluso las curvas que se obtienen para los diferentes isótopos, radioisótopos verdad de los elementos de la, de la tabla periódica de elementos, cómo se obtiene a partir de este modelito tan sencillo. De libro de texto. Ustedes mismos lo podrían hacer, lo podrían desarrollar, aplicar la fórmula que acabamos de encontrar para el coeficiente de transmisión del método WKB y llegarían a la gráfica a la que llegaron estos cuates. verdad Bueno, pues, por lo cual son ampliamente conocidos. Al menos Gamow obtuvo el premio Nobel, Condon también, Gurner, no sé, pero ya ven cómo han cambiado los tiempos. Pero a lo mejor si ustedes se ponen en buzos, también descubren algo interesante. Ya no se da a este nivel, pero todavía hay muchas cosas por descubrir. Y nos vemos la próxima clase. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? O lo dejamos aquí. Yo creo que hasta aquí estaría bien, profesora ¿Les parece interesante? Bastante. Sí, muy interesante. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos la próxima vez, ¿sí? Claro, Ahí. muchas gracias, hasta luego. Estudien mucho y que les okay. vaya bien. Hasta, sí, sí. Luego. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.